Si sientes dolor al agacharte o al levantarte, si tu trabajo diario es cargar objetos pesados o pasas mucho tiempo sentado y tu actividad física es nula, ¡cuidado! Puede ser que estés presentando problemas en la columna. Este padecimiento puede ocurrirle a jóvenes, adultos o ancianos. Por eso, hoy, aquí en Sanamente, queremos platicar junto con expertos sobre cómo mantener nuestra columna lumbar sana, fuerte y en buen estado para continuar realizando nuestro trabajo diario. También veremos aspectos de tratamiento si ya padeces de este problema.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 Para el tema de hoy, aquí en Sanamente, hemos invitado al doctor Manuel Sánchez Lugo. Él es médico con especialidad en traumatología y ortopedia, pero además de eso, es especialista en columna. Le voy a dar la bienvenida entonces. Eh, Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Gracias por aceptar la invitación. Muy bien, doctor. Gracias por invitarme. Contento de estar aquí. Muy bien. Vamos a tocar este tema que creo que es muy importante para nuestra población. Porque los problemas de columna son relativamente frecuentes, ¿verdad? Así es, doctor. La, el dolor de espalda, el dolor de cuello, uh -huh. es la segunda causa de consulta médica solamente después de resfriado común. Una, un dato interesante, un dato estadístico, al 82% de todas las personas uh -huh. nos va a doler la espalda por lo menos una vez en nuestra vida. Nuestra vida. ¿Y cuáles son las causas de este dolor? Actualmente, la vida moderna, el estar sentado mucho tiempo uh -huh. es una causa frecuente de dolor de espalda. La postura La sentado. postura. Uh -huh. La otra es el propio paso del tiempo, cuando la columna empieza a degenerarse. Uh -huh. Y vamos a agregarle también las caídas, los golpes, los deportes, el impacto. Uh -huh. Todo eso va abonando a que mucha gente se lastime la espalda de diferentes formas. ¿Cómo reconoce la persona que puede tener un problema en la columna lumbar especialmente? En la columna, dos tipos de dolores principales. Uh -huh. Dolor de espalda baja, que simplemente es la zona de la espalda baja. Uh -huh. Y a veces ese mismo dolor se acompaña de un dolor que se corre por toda la pierna, lo que conocemos comúnmente como ciática. asiática ciática. Son los dos tipos de dolores principales que hay en la espalda. ¿Puedes venir por separado? ¿Pueden presentarse por separado? Digamos, ¿me puede doler solo la pierna y significar que tengo un problema lumbar? Sí, doctor. Cuando duele la pura pierna, principalmente como calambre, hormigueo, uh -huh. como sensación de quemazón en la pierna, que algo me quema, uh -huh. estamos hablando de que está piscando un nervio que viene de la espalda, que es la hernia de disco. Ok. Cuando, y eso también se puede venir solo o también puede venir con, acompañado de dolor de espalda o una combinación de los dos. De los dos. Cuando el paciente llega por primera vez al consultorio, lo primero que le pregunto es esas preguntas específicamente. Uh -huh. ¿Te duele más la espalda baja o te duele la pierna? A veces me dicen que las dos. Okay. Y hay otro tercer síntoma que es de personas más grandes, que dice, me duele la espalda, me duele la pierna, pero además ya no puedo caminar a grandes distancias porque se me va la fuerza de las piernas, okay. lo que conocemos como claudicación. Llega la consulta, lo revisas y habitualmente, ¿qué estudios son los que se solicitan, se piden para hacer un buen diagnóstico? Es muy importante, en, este, en esto de la columna es bien importante hacer diagnóstico preciso antes uh -huh, del tratamiento. Uh -huh, uh -huh. Entonces, primero hacemos un interrogatorio, vemos cuánto lleva ese dolor de tiempo, desde cuándo anda batallando. Uh -huh. Y después, para hacer diagnóstico preciso, pedimos radiografías en varias posiciones, uh -huh. más resonancia magnética simple, la mayoría de las veces. Uh -huh. Con eso tenemos la certeza de un diagnóstico correcto. Uh -huh. Y ya con diagnóstico preciso, ya buscamos alguna opción de tratamiento que hay muchas y uh -huh. muy diversas uh -huh. actualmente la tecnología ha avanzado mucho en ese aspecto pero los estudios principales son radiografía simple y resonancia magnética ahora hay alguna diferencia porque eh, tú sabes que hay uh, los estudios de tomografía y resonancia digamos el ambiente es muy parecido es un tubo donde entra la persona y hacen el estudio eh, ahí eh, pero brevemente, dinos, ¿cuál es la diferencia entre los dos y por qué es mejor una resonancia que una, una TAC? En la tomografía nada más vemos hueso. Que es, okay. La tomografía es, digamos, como una radiografía más, más sofisticada. Vemos hueso a más detalle. Con más detalle se ve. Pero simplemente hueso. En la resonancia ya podemos ver discos, hueso, nervios, ligamentos. Y podemos ver exactamente en cuál de los niveles de la columna. Está el pellizco, el nervio o uh -huh. está el dato. Entonces, es mucho más específica para lo que andamos buscando. Hay veces que las personas que ya traen dolor de espalda, uh -huh. al mismo tiempo también ya traen dolor cervical. Uh -huh. Vienen juntos los problemas porque es un solo órgano. Desde uh -huh. la nuca hasta el coxis es un solo órgano la columna. Okay. Entonces, ya platicando con la, con la persona, con el paciente, a veces yo prefiero pedir resonancia panorámica para ver la columna completa. Completa, de arriba hasta abajo. ¿Qué, ¿Qué tratamientos son los que se ofrecen? Eh, hablando en números, doctor, 70% de los pacientes con dolor de espalda van a mejorar con puro tiempo. Eh, okay. con Corregir el, las posturas las cosas. Exactamente. Uh -huh. Corrigiendo posturas con puro tiempo, quitando factores de riesgo como sobrepeso, tabaquismo, obesidad, uh -huh. etc. Uh -huh. Aprendiendo a cargar las cosas como debe ser. La mayoría de los problemas de las personas se resuelven con esos pequeños cambios. Uh -huh. Las personas que no mejoran con eso, tenemos la opción actual de hacer cosas para manejo de dolor, que está muy avanzado el tema. Uh -huh. eh, y ahí es otro tema bien amplio, porque hay gente que le dice bloqueos, otros que le dicen infiltraciones, y uh -huh. ahí hay mucha confusión. Uh -huh. Pero son una serie de tratamientos que va enfocado a tratar el dolor sin llegar al procedimiento quirúrgico. Ok, muy bien. Y, y ahí ya el tiempo se nos está terminando, pero... Eh, me, me gusta eso último que dijiste, porque algunos pacientes tienen temor de ir a ver porque dicen, no, me van a querer operar. ¿Todos deben llevar, a, lle, llevan a la cirugía o como dices, solamente hay un porcentaje pequeño que lleva, que llega a, a la, al acto quirúrgico? Así es, la mayoría de la gente re, se resuelven los problemas o mejoran bastante con cambios que no tienen que ver con cirugía. Okay. El paciente que llega a cirugía, de una vez le digo ahorita, que vaya perdiendo miedo, claro. quédese tranquilo, no trae nada grave, grave en el aspecto de que no se va a quedar ni en silla de ruedas ni paralítico, okay. trae algo muy doloroso, eso uh -huh. sí, pero con las técnicas actuales, ya con la tecnología de, de, que, exist que existe ahora, la mayoría de la gente está parándose a caminar al día siguiente a las uh -huh. intervenciones. Obviamente en manos expertas también que saben hacer bien el procedimiento y entrenadas, en manos entrenadas, es correcto. En hospitales que tengan todo lo necesario. Uh -huh, uh -huh. Todos esos factores pues, van contribuyendo al éxito. Muy, okay. La buena parte del éxito de los procedimientos tiene que ver con la planeación uh -huh. y sobre todo con el diagnóstico bien preciso. Y la otra parte, para largo plazo, que corrijamos los factores que nos llevaron al dolor de espalda. Correcto. La posición sentada, por ejemplo, es la posición más antinatural de la espalda. Uh -huh. Entonces, cuando estamos sentados... Por mucho es, una po por, es una posición no natural cuando estamos sentados. Ahora, si estamos sentados por tiempos prolongados y mal sentados, nuestra columna no está diseñada mecánicamente para eso. Entonces, el, el estar sentado es uno de los factores, ahorita, actualmente, con este tiempo que vivimos de pandemia, el que más espaldas está lastimando. Okay. Doctor Sánchez, realmente interesante el tema que hemos tocado y te agradezco nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Ah, es, eh, la, el agradecido soy doctor gracias por compartirme el espacio Saludo a todos en casa okay. estoy muy contento de estar aquí muy bien entonces eh, las preguntas envíanos tus preguntas a las redes sociales y también eh, llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla te vamos a contestar y te invitamos a que continúes aquí con nosotros en Sanamente no te vayas la lumbalgia es un problema que afecta con mayor frecuencia a personas con obesidad y en población general a 80 de cada 100 personas. Lamentablemente, es un problema que no se atiende con mayor frecuencia de parte del afectado, llevándolo a que la mayor parte de su vida sea incapacitada, evitando sus actividades cotidianas. A pesar de que solo un 4% de los que padecen lumbalgia se someten a cirugía, muchas veces el tratamiento no se lleva a cabo adecuadamente. La lumbalgia, o dolor de espalda baja, es un problema de salud asociado a la vida moderna y los factores de riesgo de padecer este dolor son asociados al sedentarismo, malas posiciones al sentarse, al cargar y alguna actividad de ejercicio mal supervisado. Muy bien, después de haber escuchado al doctor Sánchez Lugo a hablarnos de esta introducción a las lumbalgias y cómo podemos tratarlas, hemos invitado a la licenciada Melissa Pérez, ella es licenciada en terapia física y rehabilitación así que le doy la bienvenida, Melissa, bienvenida a nuestro programa, gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación doctor. Mira, con el doctor el, eh, Sánchez Lugo conversábamos uh -huh. sobre eh, las terapias que hay en, eh, para los pacientes que tienen eh, problemas de columna, especialmente uh -huh. columna lumbar, uh -huh. y él nos decía que la mayoría de los pacientes, el 70% de los pacientes, mejora con terapias y obviamente es una muy poca cantidad de pacientes que, de, que llega uh -huh. a la cirugía. Uh -huh. eh, dinos, eh, Melissa, ¿cuáles son las terapias que mejor eh, se puede hacer en un paciente para aliviar el dolor lumbar? Um, en terapia física hay muchas técnicas que se pueden utilizar uh -huh. para ayudar a aliviar esta lumbalgia o dolor lumbar. Uh -huh. Tenemos desde diatermia, que es como la aplicación de calor, eso ayuda como a relajar el músculo y aliviar el dolor. Tenemos masoterapia o masajes, también tenemos ultrasonidos para bajar inflamación y también tenemos electroterapia, que son los famosos toques que la uh -huh. gente dice, que también es, ayuda mucho a, a aliviar el dolor. Todo esto, conjunto con ejercicio terapéutico y estiramientos, ayudan a aliviar bastante el dolor lumbar. Más que nada es lo que nosotros usamos. Ok, y con respecto a... Al ejercicio, hay algunos ejercicios en específico, porque hemos escuchado, por ejemplo, pilates para el para el dolor uh -huh. lumbar, hemos escuchado yoga para el dolor lumbar, uh -huh. ah, pero tú como profesional en esta área, ¿qué ejercicios son los que se recomiendan para este problema? Eh, el pilates y el yoga son, digamos, unas disciplinas, ¿sí? Los fisioterapeutas utilizamos... Muchos ejercicios que, que salen en yoga o en pilates. Uh -huh. El pilates se utiliza no solo para fortalecer la musculatura de la columna, sino también se utiliza eh, para mejorar la flexibilidad. ¿sí? Muchas veces okay. esta flexibilidad se pierde, eh, ya sea por una falta de actividad física o también puede ser la edad, el género. ¿Sí? Entonces, esto puede acarrear que después presentamos um, un mayor riesgo a tener lesiones o contracturas musculares que después eh, desemboquen en una lumbalgia. Uh -huh. Entonces, lo que es el yoga y el pilates, la verdad, ayuda no solo a prevenir una lesión, sino en la recuperación después de haber tenido una lesión en la zona lumbar. Entonces, ¿es importante el man mantener la articulación eh, o mantener eh, los músculos, los tejidos alrededor de la articulación siempre flexibles. Sí, es muy importante, porque digamos que eh, por falta de actividad o, o cualquier, digamos, que tengo tiempo que no hace, hago actividad física, digamos que crea una tensión muscular a nivel lumbar, ¿sí? Y esto después puede acarrear que cuando levante un, un, algún objeto y no esté preparada, pues me pueda producir un espasmo muscular, un uh -huh. desgarro, hasta uh -huh. una hernia de disco. Personas que trabajan mucho tiempo sentadas, uh -huh. ¿qué es lo que recomiendas para evitar el dolor lumbar? Porque el doctor nos mencionaba que una de las posturas que más está teniendo, eh, dando problemas actualmente uh -huh. a las personas es estar sentadas por mucho tiempo. ¿Qué sí. es lo que hay que hacer? Eh, lo que nosotros recomendamos primero son adaptar el trabajo a la persona, ¿sí? Hablamos mucho de ergonomía. Eh, okay. Una uh -huh. silla ergonómica que tenga apoyo lumbar o soporte lumbar ayuda a disminuir esa tensión muscular que se que sale en la zona lumbar, ¿sí? O sea, cuando hablamos de ergonomía quiere decir que eh, lo, mi entorno debe estar adaptado a la postura que voy a adoptar durante ese, esa, esa, ese tiempo de Digamos trabajo? Digamos que debe estar adaptada a la persona, sí okay. porque no es lo mismo eh, mi estructura corporal a la de usted, ¿sí? por Ajá, ahí usted okay. es más alto por lo cual la silla tiene que estar un poco más alta el escritorio a una altura adecuada ¿sí? para evitar inclinar mucho la cabeza a la hora de, de estar en la computadora por ejemplo, uh -huh. hablamos también de soportes a nivel de muñeca cuando tenemos el mouse o el teclado para evitar como el un hercarpiano, que salgan alguna compresión, digamos, nerviosa tendinitis, por tendinitis y, y uh -huh. todo ese tipo de, de cosas, digamos que, que es adaptar el trabajo a la persona de eso okay. se trata de ergonomía y para eso se necesita una evaluación especial Sí, digamos que en, en internet generalmente te aparece como la, depende tu estatura, a cuánto tiene que estar el escritorio, okay. a cuánto tiene que estar la pantalla. Entonces, uno se puede ayudar un poco con eso a la hora de, de adaptar la oficina a una persona. Y elegir una silla, me imagino que es eso importantísimo. Eso es importantísimo. Tiene mm -hmm. que tener un soporte lumbar. Generalmente, si la silla es muy plana, eso genera que mi columna no tenga un soporte. Generalmente, en la zona lumbar hay una curvatura. ¿Sí? Okay. Si no hay soporte, genera mucha tensión de los músculos por mantener esa postura uh -huh. y luego pues ocurre que o, eh, pa, agarra mucha tensión y luego ponte que llego a mi casa después de cinco o seis horas de estar así y ya me duelen los, los, los lumbares, digamos, en la zona uh -huh. lumbar. Uh -huh. Y la cuestión es que si no se atiende a tiempo, al principio va a ser un dolor esporádico y luego va a ir aumentando hasta que llega a un momento que ya es permanente, es permanente. y se hace crónico y es uh -huh. más difícil digamos, rehabilitar una lumbalgia crónica. Ok. Y ahora, las personas que trabajan levantando peso, uh -huh. en sus trabajos siempre tienen que levantar peso, uh -huh. ¿qué consejos se puede dar a ellas para evitar problemas lumbares? Eh... Generalmente para las personas que su trabajo sea levantar objetos pesados nosotros le hacemos ciertas recomendaciones uh -huh. ¿sí? por ejemplo uh, si trabaja en servicios de mudanza o cosas así le recomendamos que utilizamos que utilicen fajas uh -huh. ¿sí? eso ayuda a darle un, más que todo un soporte a la zona lumbar y también que tengan eh, buena higiene postural uh -huh. higiene postural habla sobre po eh, una forma correcta de agarrar los objetos y digamos hacer los traslados de las cosas ¿sí? y, y, y la la, ¿la faja es especial para cargar? Sí, tiene que ser una faja especial. Hay no diferentes es tipos de fajas. Uh -huh. ¿sí? Lo mejor es consultar a un a un doctor o un traumatólogo y que él te recomiende qué faja puedes usar de acuerdo a tu actividad. Pero también hay fajas, me imagino, para estar de pie mucho tiempo. Sí, hay fajas ya sea para hacer soporte de pesos pesados, no. también para hacer traslados. Hay otras fajas que es para casos, por ejemplo, como una escoliosis. Uh -huh. También hay fajas, este, las que son maternas después de uh -huh. un embarazo. Entonces, uh -huh. hay muchísimos tipos okay. de faja. Entonces... Es eh, mejor que sea una recomendación médica la faja que... Okay. Y aquí rápidamente, Melissa, ¿nos puedes uh -huh. mostrar cómo puede levantar una persona un peso? Un peso. ¿cuál, es la, ¿Cuál es la forma correcta? Ok. ¿Sí? Este, generalmente lo que hacen las personas es doblar la columna y agarrar el objeto. Uh -huh. La cuestión es que eso después trae espasmos musculares y puede producir hasta una hernia de disco. Uh -huh. Lo más recomendable es doblar rodillas, agarrar el objeto, uh -huh. pegarlo al tronco y luego... Okay. Subir, sí. Okay. Es lo mejor, así hacemos el esfuerzo con las piernas y no con la columna. No con la columna. ¿Sí? Excelente. Excelente, <ríe> Melissa. Y te agradezco mucho por habernos acompañado no, y no, dar no, estos nada. tips muy importantes para nuestros amigos que nos ven. Sí, espero que les sirva y bueno, <ríe> hay que prevenir más que todo las la lumbares, okay. que se complique la lumbar. Así ¿sí? es. Gracias, uh -huh. gracias sí. Melissa. Y también gracias por acompañarnos. Eh, ¿Tienes preguntas? Compártelas con nosotros, envíalas a, a las redes sociales o también llama a los teléfonos que aparecen en pantalla. Eh, recuerda que estamos para responder a tus dudas. Muchas gracias y quédate aquí con nosotros en Sanamente. A pesar de que muchos factores pueden ser determinantes para padecer una enfermedad como la osteoporosis, recuerda que puedes mantenerte fuerte y sano mientras esté a tu alcance, como el ejercicio, la buena alimentación y la visita constante al médico. En el Hospital La Carlota contamos con varios elementos en donde puedes ser atendido como prevención, detección y tratamiento de la osteoporosis con nuestros especialistas en traumatología y fisioterapia. Recuerda que las personas mayores a 50 años son más propensas a presentar este tipo de enfermedades relacionadas a los huesos. Por eso te invitamos a que tomes el control de tu bienestar y seas consciente en tu condición de salud en las diferentes etapas de tu vida. Porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Como ya lo comentaron nuestros expertos, la falta de ejercicio regular Mantenerse sentado por mucho tiempo, las malas posiciones al caminar y levantar carga pesada nos llevará a tener un desgaste en la columna que posteriormente podría desarrollar problemas más graves si no son corregidos. Aunque ciertos componentes genéticos pueden llevarnos a padecer problemas lumbares, está comprobado que podemos prevenirlos si nuestros hábitos son modificados a tiempo.